Hola amigos bienvenidos a Estudio, vamos a ver cómo agregar usuarios a un móvil pixel con Android 14, cómo quitarlos y también vamos a ver dónde está el modo de invitado. Vamos allá, vamos a ir a ajustes, luego a sistema, luego a varios usuarios, le damos al interruptor de permitir varios usuarios, es tan fácil como darle a añadir usuario, nos avisa de que las actualizaciones se van a ver reflejadas también para todos los usuarios, y que cada persona puede configurar su espacio. Le damos a aceptar. Criamos el nombre. Vamos a poner Pepito, por ejemplo. Le está creando un usuario. Ahora tenemos que elegir si queremos que pueda recibir llamadas y mensajes. Así como enviar. Podemos eliminar el usuario. Y si queremos ya que el dispositivo se ponga en modo de este nuevo usuario. Le damos a cambiar a Pepito. En mi caso, claro. Le damos a configurar ahora, ya se está cambiando Pepito, ahora el teléfono se reinicia ya. Como si fuera nuevo, recién comprado. Haciendo scroll para abajo, desde la parte superior, tenemos aquí la opción de cambiar rápidamente de usuario, así como de gestionarlos, que es donde estábamos antes. Vamos a cambiar el propietario otra vez. Para eliminar a Pepito lo señalo y eliminar usuario. El invitado es similar, solo que no hay que darle a elegir ningún nombre. Ahí lo ven, directamente ya podemos cambiar a invitado. Y cuando salgamos del modo invitado, pues si tenemos este interruptor activado, pues va a eliminar todo lo que el usuario invitado hubiese hecho. Hay otro interruptor para permitir que el invitado utilice lo que es el teléfono. Y luego también hay otro para añadir usuarios desde la parte del bloqueo. Pues esto es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y buen día, chao.